onda gente, bienvenidos a mi canal de regreso. Vamos a hacer una pequeña intro donde nada más les voy a contar. Se unieron a mi squad en Overkills, Jackpot y Taco, y me están ayudando a pasar las misiones. Ya esto se puso muy complicado en streaming. Si lo vieron, si no me siguen, síganme. Se puso demasiado complicado, así que necesité de alguien más. Estamos ahora tres y vamos a ir siguiendo la historia. Los tres. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vale, no les cuento más y comenzamos con el video. Te está viendo muchos zombies. ¿Ya te fuiste, mami? Ya, hijito. Ya, bebé. Hey, es mi mami. <risa> pues si no, ¿No le no estoy, estoy diciendo amo, nada a ella. <risa> <risa> Toma. Toma. Toma, toma Se nota que no pueden avanzar sin mí, Siguen en el mismo lugar Ahí va Está trabajando Pero ya acepta todo y métete Ya me estoy metiendo okay. Hola Isaac, bienvenido Listo Hola Brian Guerrero 50 baros para comer hey. nada cuesta 50 pesos aquí <risa> yo creo que me voy a lanzar a lo otro unas papas unas hamburguesas que voy a comprar una hamburguesa aquí con 50 pesos ¿Qué vas a comprar con una hamburguesa? Pues nada, con 50 pesos una hamburguesa yo creo que sí. ¡Ey, cálmate, ¡Ey, cóbrame! ¡Me está cargando el pinche ah, <ríe> juego! Voy a un PPS. ¡Ah, ja, <ríe> ja! ¡Ah, está chingo de vida, Muchos zombies aquí Wey, ¿Cuántos cuadritos de vida tienen ustedes? Dos... Bueno, tres en total Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis... Tengo seis cuadritos de vida What? ¿Qué moviste? ¿Estás loco, ¿Las habilidades? Toma Así uh, me gustan los zombies, bien muertos wap, wap, wap. Ay, hijo de puta Pum. Esto es lo que yo haría si hubiera un, un apocalipsis de zombies. Oye, oye, muérete, por favor. Matar a ti, por ti. Cristóbal, gracias por tu follow papu. Espero que te diviertas ah, en el sitio. Sí. Ya no tengo vida. Man. ¿A dónde vas? Tienes seis cuadros. <risa> ya volaron. Mmm... Hola, mi amigo. Ay. Uy, este como que no se volteó bien. Toma. ¡Ah, Ay. puta madre, güey! ¡Ya no tengo vida! ¿No dónde? tan... Not today, asshole! Not today. Voy a hacer Tom putiza la verga. Siento duro, menos que cuando se si fue tu mala. ¿Qué? Not today por 2 y not today por 3. Not today por 1. Y tú. Ah, Partida a la mitad. Bien. Ok. <risa> <¿Qué> es <eso? risa> Dale pito a mi vida. <risa> y con todo y el carro para que trajera como 8.000 sonidos. En estos momentos me quiero morir. Vamos a ver dónde está. Ya muérete, por Dios. ¿Y aquí qué rompiste tú? Uy, aquí veo como una sombra volando. ¡Pam! Toma esa. Y esta, y tú esta. Te toca, te toca, No, pues ya valimos, ¿eh? ¿Qué hago con la alarma del carro? Ey, están disparando qué pedo? Dice que estamos haciendo mucho ruido. La alarma del carro. Carro. Ah, qué la verga. Bueno, ocupamos. 1 2 3 4 5 6 baterías. Son muchos, acá hay como 20, 30. Uy, un guardo, 13, 14. ¡No! ¡No, no, no! <risa> no no que ¿Qué demonios? No mejor no. correr. A ver, ahí vamos. Ese creo que no lo maté, así. Ok, hola Juan Diego, bienvenido. Ahí está. Listo, mi compa, levántate, vas a estar bien. Ahora ya hay que agarrar todos los componentes y lo largamos de aquí. Dejé componente ¡Ah, ¡Oh, puta madre! ¿Qué? No puedes ser, Taco ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Aquí hay otra batería Aquí hay pinzas, que supongo que es lo que se necesita ya también, ¿no? Sí, ya, ya tengo las pinzas Puras baterías, falta... es lo que falta Dos más, dos, tres ¿No? Quisiera jugar ese juego, se ve chido Está muy chido Oigan, ¿qué hay? ¿Las pinzas para dónde eran? ¿Ya las pusieron? ¡Qué, ¿Qué diablos! Otra vez está ¿Qué? Acá debe haber en esta casetita Ya fui a la casita ah. ah, sí, ahí está No, pero ahí hay un ¿Qué es esto? Requiere un kit de mecánica. Ve la escopeta abajo de esto. ¿Dónde está la escopeta? Ahí abajito de la mesa, enfrente. Oh, derechita pues, para ¿Eh? más. Sí. <risa> <risa> Qué buenas trampas, ¿eh? Estamos a una mierda. Ah, ya tengo otra que batería. Que no te... Listo. Última batería. ¿Y ¿Nos vamos en carro? Pues sí, ya con tantas ya los hubiéramos prendido. Y el cable, las pinzas. Activamos. Digo, estamos contando como 5000 baterías, güey. Con una jala para prender el carro. Conectamos las 5 y ya con eso se hace una y listo. Nice Tenemos para, para 10 años. Oh, mejor hay que matar zombies sin balas. Creo que es un desperdicio estúpido con balas. Wow. ¿Viste? Wey, eh, vos qué bullying. Joder, No puedes, pinche Es que es entre todos pegarle al mismo zombie si no no funciona. Estos pinches Puñetas del Ay, suelo no. nunca se mueren. Pura. Órale, trágate. Me imagino que Uy. esto es como Minecraft, ¿no? Cuando brincas das... haces más daño con la putiza. ¡Más bueno. <risa> ¿Puedo brincar ah, Toma. No, no puedes. Puso Hace un rato brin. Jackpot no. trató y las moví. No no, la ah, okay. no, no, no, no, pero te tienes que subir a la escalera. No la brinqué, pero me <risa> Se equivocó un poquito. No, manches. Vamos a pasarlo ya tan putiza no. No, no, no, es que así ya falla todo. Es, es con plan más. Ya vienen zombies. Vendas. Casi les puedo hacer un botiquín, creo. Sí. Bueno, ya, ya tengo para hacer uno. Ahí está, ya había varios. Ahí están todos, acá a la derecha. La casita. Oh. Ahí está? Primero. Oh, vale. Mierda, le no, disparaste al no mismo. Ahí está. Ahí, yo lo maté. No, no, no. Uy, se estaba subiendo. Ah, a tu mamá, a tu mamá. Alguien me hizo mierda. De la derecha acá abajo del jackpot. izquierda también Ya está muerto. Yo ya no veo. Ahí viene, ahí viene. ¿Uno? ¿Quedó otro el que está más cerca? Ahí viene Ah, no le quité el casco. Están disparando mucho estos puñetas. Ah, me tumbaron. Pongo un botiquín aquí, ¿eh? O sea, que si tú no te mueres, ¿nunca la vas a poner o qué? No, sí, pero necesitábamos más tiempo. ¿cuánto, ¿Cuánto me curaste? No me diste nada de vida. Yo me curé a tope totalmente. ¿Dónde queda? Perdóname, Acá hay otra de las De las piecitas estas que brillan ¿Dónde? Donde estoy yo ahorita Aunque creo que van a salir zombies de aquí o algo Aquí donde estoy ¿Qué fue eso, Sí Yo acuerdo a ver, 13, 14, 14. No, no, no. No me salió, no me salió. Aguanta, aguanta, aguanta. No, no le dispares tanto. Ya, ya se murió. Eh, salió un puto aquí. Listo. Soteamos un poquito. ¿Quién disparó? Vamos por acá, Jack, por para arriba. Alguien nos está viendo, pero creo que están hasta arriba. No, acá arriba ya no nadie. Entonces me salía que alguien me había detectado de algún lado. Ah, ya lo vi Está acá en el... Donde brincamos desde arriba Ok ¡No! ¿Quién le disparó el metal, güey? ¿Qué pedo? I'm reloading. Yo le quité la cosa de la cabeza a ese mismo. ¿Ya el, el de la escopeta? ¡Ay! ¡Atrás! Ya muerto. Se me rompió, creo que, el silenciador con eso, ¿no? Ok, pues creo que podemos avanzar. Esto. ¡Suministros! No, falta el de la, el... Cuidado con trampa aquí, ¿eh? Es una cama de trampa Y se me rompió El, el silenciador. silenciador Eh, vienen creo que ya subiendo sí. Vamos, vamos a bajar acá Hola Samuel Mercado, Elías, bienvenidos Doctor Pumita, bienvenido también No gasten balas en zombies, eh Si se puede, mejor pura mili. Oh, pero son demasiados. <risa> <risa> <Hey, risa> un sniper nos está viendo. Ya. Yeah. <risa> ah, ya lo vi. Eh, me va a disparar. No, ¿por qué le pica el botón ese? Hija de perra. Motherfucker. Motherfucker. Uh -huh. oh, se quemó Entonces, ya no podemos subir Sí, por acá podemos abrir la puerta. Creo. ¿Por dónde dice acá? En espera, medio espera. no. Está cerrado. Aguanta, aguanta. Demasiados zombies para mí. Ah, The ah. Gamey, bienvenido y gracias por tu follow, papu. No A ver, Ah, pues si es este vato. Es el puto hijo no, no del puto que estoy estando. Oh, no, no, no. Fuck. No, esto se está poniendo complicadete. Ya no podemos subir, es cierto. Ahí hay un sniper Uy O oh, este men Le iba a disparar a ese vato que se brincó la barba No me está ahí disparando Míralo hijo de perra va por ti Ay, verga, me espantó el zombie. Se pegó a la. Vamos a brincarnos hacia lo loco. Hit, me mataron. Oh shit. Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Aguas con el escopetazo. Wow, oh, ¡Hola, Anaí, ¡Hola, Cristian! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Melissa ¡No, bueno. llega la escopeta, güey! ¡Ahí ¡Hay que matar a estos zombies! Domino. ¡Hola, Ana Godoy! ¡Bienvenida! ¡Ok! A ver, vamos a lutar lo de acá... O yo voy a lutar de aquí. Ah. ¿Qué partes son? Ah. Me morí, chavales. ¿Por qué morí? No manches. No, no tengo para abrir eso. Ya vienen más zombies. Esto sí. A lo mejor me la live. No. Yeah. ¿Dónde estás? Moriste. ¿Cómo? Sí, quién sabe. ¿Una Pero trampa sí. te comiste otra vez? No. Aquí está la correa. Ya crees que aquí Melissa, está gracias bien. por eso, taps. A ver, déjame. Correa. Hola Nayeli, bienvenida. Y no, deja que Taco reviva. Uy, aunque nos vamos a llenar de zombies. Aquí. Hola, y ahora sí hay un gordo del otro lado, ¿eh? Ahorita hago la 14. Hola, ¿cómo estás Nayelin? Bienvenida. Ay, ya estás aquí. What the fuck. se va a poner feo esto. El Chapo no, ahí está uh, Hasta right este para acá, hasta este para acá No veo el gordo y está un puto con zombies aquí Hola Josué, ah, bienvenido ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está, está en medio No manches, son demasiados zombies esta vez Le aventó una granada lo a los esponíos Drop the frames y luego la granada No, explotó y se subó Ah, no, se sí explotó, así exploto. ¿Y qué? Y se quedan todos así sin moverse. Sí, se quedan todos sin lana? Gordo. Chico sí, gordo, no saben todos Ah, A no ser, todos están levantando, güey. <risa> atrás, atrás. <risa> Misión para ayudar. Misión para ayudar. <risa> atrás, atrás. No, no, Necesito vida. ¿Y te avienta tu que ¿no? se tienes. Mmm, ya no tengo para hacer medquilla ahorita. No manches, salen demasiados de ahí Hay otro gordo ahí eh. Por lo menos Iba a decir, por lo menos ya no vienen por acá Pero Ahí están Ah ¡Mierda, mierda! Empiecen a pegar. Ya muérete, por dios. <ríe> Otro en el suelo. ¡Quítatela, perra! ¡No! ¡No! ¡No, malditas! Es que ni siquiera me deja mover ¡No se muere! Ok, jackpot ¡Vamos! Uga, dijo la oruga. Acá hay más para Oh, ya no puedo llevar más para vendas ¿eh? Balas y suministros Para el campamento Hay, un ¿Hay una manera de pasar sin que la bomba se active? Mm, no, pues nada más destruyéndola Pero se activa de todas formas Pues la voy a activar nomás a putzito para arriba ¡Me morí, me morí! ¡No, no, puta madre! Ok, ahí No, no, no, madre, mejor claro, no No hay que... que... No hay que pasarnos ahí por la bomba Activen la bomba y váyanse para arriba oh. Ah, mierda, no, me tumbaron Tú ya puedo, activa la bomba y vete para arriba you! Vítame. Mierda Tú cúbrete, Jackpot, porque si no. No, ¿quise Yo voy a la que se puede. Esa bomba la puede matar. ¿Qué onda, Kevin? Bienvenido. Es que dijiste evítame. No. Dije qué? Y nunca te fuiste para allá, No. No. Pues bien, no sé cómo irme para. Arriba. Da, en la derecha, wey. Vete por la derecha. Por ahí. Súbete, te tardan mucho en subir los zombies. Ajá, vete para allá. No, ¿qué haces? Yeah. Pega por arriba. ¿Morimos? No. No, no. Ah, bien. Oh, no, corre, Sí, vete corre. para allá, espérate. ¿Qué es? Hola, Patricia, bienvenida. No, no les pegues, tú corre. Vete más atrás, a la izquierda. Ahí puedes cerrar esa puerta. Crúzate y cierra que te aguante un ratito. Ahí había para vendajes a tu derecha. Ahí. ¿Ah, ¿Qué? Te el lazo. Te regresó. No, no me pasó pasado otra vez. <risa> Lo bueno es que no ah, que pero cierre. está cerrado, ahí quédate, mata a esos. Ahí quédate. 20 segundos, ¿eh? no, tú muerto, 20 segundos. Ah. <risa> oh. Te oh. segundos. Brinca, brinca la. Okay, ok, ya. Son nada más esos. Sí, te, si te sí, mueves para allá, ya, ya no. No, no voy para allá, vete por la derecha. Por un caminito que está ahí. <risa> Entonces, ya apareció. Ahora sí, M. Ya 35 segundos yo. La vamos a activar la verga. ¿eh? Ay, no lo activé. No, no, no, mejor pásense a la calle. No, no, en la calle no. Oh, oh gordo. ¿Está donde hasta la verga? Ahí está. ¡Damn! Métanse y suban, ¿qué? Acuérdate que, acuérdate que aquí subiendo. Eh, están los dueyes ¿Qué fue eso, Jackpot? No, oh, ni modo Vamos para arriba Aquí están los dos vatos, eh Ok Mierda, ni modo Cuidado con trampas Mete aquí, vamos a matarlos No, con bate ¿Seguro? Yo digo que Ajá. todavía tengo silenciador. No, no, no. Ah, Patricia, okay. gracias por el follow. Aguanta, aguanta. Mátalos, así, con aguanta. <risa> Ese traía casco. Pégale, pégale. <risa> <risa> <risa> <risa> okay, yo... ¡No, sigue <risa> vivo! ¡No manches! Ya lo maté, ya lo maté. Ok, aquí hay snipers, ¿no? Sí, hay que matarlos a todos. Ya, ya, ya, a la izquierda arriba no, no, no. Buena Oh, shit, man. De repente todos se desaparecen güey, no veo nadie Sí, se nos ¿Snifer? escondió uno en el techo Yo lo maté en el techo Había otro Faltan los de la calle ¿no? Come on, boy No, pues creo que sí se fue O no sé qué pex. Creo que tenemos libre, ¿eh? Medio libre para avanzar. Manuel Sánchez, bienvenido, papu. Voy a bajar. Oh, gotcha. Creo que ahora sí, güey. Vamos, vamos. Los zombies no los matas con balas, o sea, ni a cosa. Uh -huh. Gastamos munición. ¡No! <ríe> <ríe> y la güey, le pega otra vez, güey. ¿Qué no va a pegarles, Daki? Mierda, ¿qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí hay gente. Ay, me, me traga. I'm here to help. Quiet down out there. Es Overkill the Walking Dead. Y con esta misión ya tenemos los nobles al máximo. No importa, todavía nos podemos escapar. Too fast, too furious. La misión, la, la misión secundaria es la de superviviente, bro. Sí, pero todavía se puede. A las, oh, a las camionetas estas, desde aquí podemos matarlos a todos. Ah, mira, ya llegamos, ya llegamos a la parte. Solamente hay que matarlos. Guacha, nice ya no me deja agarrarlos. Uy, es que hay un men por ahí disparando a lo ah, loco. Me mató. Ah, ya se murió, ya se murió. <ríe> y creo que ayer sí se bugueó el juego. Porque yeah. no podíamos llevar más de dos piezas y todo eso. Ya, ya. Igual hoy tampoco se pueden más de dos. Quítela, la Jackpot. ¿Sí? Vete para acá arriba de la camioneta. Ah, Acá, ah, no, súbete se puede disparar. Sí, ya oh my God. Ahora hay que esperar No, no, no, hay que esperar <risa> Hay que buscar también a la mona esta de No, aquí, Muy tarde A la superviviente Está allá, el superviviente está hasta allá ¿Dónde? Allá en la cochera de esa hey, ¿Quién nos dispara? Otro pendejo que está arriba. El gordo, eh, se va a tirar por aquí. Y si no llega, eh. Hola Ariel. Está chido el juego, no lo conocía. Sí, es muy buen juego, eh. Vamos a darle a ver, no, si un esni paso gordos, al gordo ¿eh? este. Oh, mira su cara. Oh, bien. Mira cuántos allá era, vienen. Allá vienen, vienen como siete gordos. Allá, una. Dos. Oh, Muerto. Dios, Buena, ojo oh, todos! Dios. <ríe> Acá, ¿qué? No, como ya no pueden subir, no hay problema aquí. Pam. Pam. Ya no tengo silenciador. Men. Men. No puede ser. Estos zombies se mueven mucho Aquí pueden aim. ¡Hijo de perro! Let's go! Eh, ya nos tenemos que ir Pero, está está ¿a dónde? Este el de agua. Ah, no, ya, ya no, vi no. la marca ¡Corre, ¿Tú tú tú tú? Jackpot! Ya llegó no sé quién, dijo otro gordo Mierda, mierda Ustedes sigan, ustedes sigan El gordo nos va a caer encima, eh Hay que dejarlo acá en la parte de atrás Esto me es como payday, no mames Tienes que lanzar las bolsas de dinero en el payday Ahora, ¿qué más faltaba? Creo claro, que ya. falta no. algo de dejar La pieza Bien, quedémonos dentro. 3, 2, 1. ¡Oh! <ríe> <ríe> Por fin. Ah, y el gordo se traen aquí, <ríe> hijo de perro. <ríe>